Estamos con el Pastor José Luis, autor y compositor y director del proyecto Vuelve a Llover Pastor José Luis, yo lo bendiga, bendiga. Eh, El Pastor José Luis ha tenido un ministerio de alabanza durante toda su vida Y después de tantos años, Pastor José Luis, ¿por qué este proyecto ahora? Bueno, después de, de 20 años de silencio musicalmente yo salvo a mi corazón sobre la necesidad de llevar un mensaje cantado al mundo. Y todo esto nace como resultado de una inquietud de ir a varios países de este planeta, de este mundo, y observar que de todos los hombres de todos los países que vi había un solo un sentir común: la vacío, la desesperación y la desesperanza. Así que muy pronto, muy pero muy pronto, tendremos nuestra producción, nuestro sencillo Vuelve a Llover. No te lo puedes perder. Dios los bendiga.